Soy yo así, responde esa pregunta Hija del Dios Altísimo y no tengo dudas Porque en ti soy lo que quiero ser, en ti estoy conociendo Altísimo y no tengo dudas Porque en ti soy lo que quiero ser En ti estoy of the